Yeah! Ah. ¿Qué, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Leo. Mario, el día de hoy nos encontramos en un pueblito muy bonito ¿Cómo le llaman aquí a esos pueblitos? Le dicen pueblos, pueblos mágicos. mágicos Ah, pero aquí no, en el Salvador No, pueblo, pueblos vivos Ah, sí, ah, porque sí, en México se llaman pueblos mágicos Pero aquí ah, se dice sí. diferente, pueblos Mario vivos. Que son pueblos muy bonitos, la verdad, tienen un clima muy hermoso, muy fresco pues como le dice Mario, como se dice también. en México, el pueblo mágico tiene todo perfecto, clima venda de todo Mario venta de todo, fíjate exacto. que lo que he estado mirando que venden mucho lo que es el atol y el tamal, si sí, exacto como todas es muy representativo porque como pueden ver este, está fresco, es el clima ideal pues anda, no es tan frío ni es tan caliente, y ahorita andamos explorando un poquito lo que es la plaza de aquí de Ataco Mario, sí ya Ah, llegamos rapido. ratillo no que ahorita venimos a explorar un poco Fíjate, más. aquí alrededor de la plaza hay demasiadas vendimias Venden distintas comidas Hay cantantes hay Un kiosco, cantando. Mario, un kiosco Kiosco Como kiosco. lo es en todas las partes de Centroamérica Allá enfrente hay una pequeña, una pequeña iglesia Ajá, exacto Pero vamos para acá Es la segunda vez que venimos aquí, Mario En todos los años que hemos venido aquí al Salvador Sí, incluso también en acá y de este lado hay restaurantes Y como todo pueblo mágico, dijéramos allá en México Que aquí son pueblos vivos Pues Empedrado, Mario Sí, la neta sí es lo que me gusta de aquí El arquitectónico de los pueblitos así, Mario Pueblitos vivos o pueblos mágicos Como no. les gusta llamar? Fíjate que desde la, desde la primera vez que vine yo aquí mí, Fue hace dos años ah, Exacto, es lo que y, comentaba Y este, me gustó demasiado, más que nada por el clima Nomás que la vez pasada estaba un poco más tranquilo Porque era entre semanas. Sí, Mario, vente para acá, nos atropellan <risa> Que estamos solamente aquí al borde de la plaza No estamos explorando tanto, tan a fondo No, Pero... es, que, es que como ya es de noche no sabemos ¿eh? sí nos da, no da miedo sabemos. Mario son NNT, son <ríe> no, un... <ríe> no pero lo que les quería comentar que aquí de día también pues obviamente está vivo como lo dice su nombre y hay muchísimos tú Mario y antojitos típicos, típicos. que es la yuca con chicharrón pepesca o merienda eh. pepesca qué será no no sí sé. ahí en los comentarios escriban qué es pepesca Ah, oh, son pescaditos dale. chiquitos eh, eso, Esos son de laguna, ¿no? Pero lo sí. Ah, nosotros allá le llamamos charales Charales ¿Y eso qué lleva? ¿Qué lleva? O oh, solamente se vende así Este, la yuca, con yuca Ah, ah con yuca Ah, creo que sí la hemos probado ¿Sí? No más que nunca había escuchado el nombre de pesca Sí, ya me... <ríe> Nos sonó algo diferente y raro este ¿Cómo? Es que este, la llaman por diferentes maneras también ¿Por ah. diferentes maneras? Sí, por oh. la pesca y por las que te dijeron Ah, okay. Entonces sí. Entonces sí se conoce pues, como se llama allá en México Porque bueno, allá nosotros somos sí, mexicanos Sí, de la venimos ¿sabes? desde México visitando por acá ¿sabes? Bueno, muchas gracias. muchas gracias por el sí, dato. La duda. Ya, por la duda, me, me saqué de mi duda, Mario. Eso es bueno. Siempre si van a un país, pregunten. Si se les hace algo raro que no hay en su país o es de diferente nombre, pregunten. No sí, se queden con la, la duda. Verdad, sí. sí, nunca se queden con las dudas porque bueno, es aprendizaje. Entonces, luego, después, para regresar, no sabemos cuándo regresemos. <risa> así, así que vamos a probar lo más tradicional. ¿Qué, ¿Qué es lo más tradicional aquí? ¿No? La atole es como la atole, ¿no? Me no, imagino. Sea. no, pero fíjate <risa> no. lo que me llamó la atención es eso. ¿Cómo sí. se llaman? ¿Qué nombre tienen? Riguas. Riguas. Riguas. Ay, ah, ah, ah. ¿cuál es el más popular que le piden aquí por lo regular? El más. La rigua. ¿Eso? ¿O otra? No, solo con quesillo. Ah, ¿as okay. gusta? ¿qué? probamos o no? Sí, me da una <risa> para probarla. ¿Para el <risa> el Yo. Sí, Ajá. vamos. a probar, vamos a probar una. una. Sí, es que venimos desde México. Somos mexicanos de México. Sí, somos Ajá. mexicanos de México y, y eso <risa> no conocíamos y se nos hizo de qué está dicho, realmente. De Grano, ah, de ¿Granos elote. de elote? Ah, granos sí, de elote. Ah, que acá también. Entonces, Entonces lotes. todo lo que hacen está hecho por el lote. ¡Ay, cuetes! ¡No me asustes. ¡Oh! ¡Ay, caray. ¿Qué se festeja el día de hoy o por qué hay ¿Qué se festeja el día de hoy? ¿Qué día de hoy? ¡A San José! ¡A San José! ¡Mira los cuetes! ¡Mira! ¡Nos tocó! ¡Qué chido! ¡Qué bonito! <ríe> A ver, con cuentas y probando rigua, ¿qué más quieres, Mario? ¿Cuál es el precio de la, de la.. Un dólar. Un dólar. Lo que me llama la atención, que está rodeada de. de, ¿es, hoja de, que es, de que ¿Es hoja de qué de ah, es? ¿De qué es hoja? ¿De qué? Ah, es un. ¡Ah! El torito, el torito, el torito. ¡Ve, corre, corre. ¡Qué chido! Torito, qué suerte. Bueno, vamos a que nos corretíes, marito. gracias. Wow, qué chido. Ahí viene el torito, ahí viene el torito. Fíjense, qué bonito aquí se <risa> vive. <lo que> son personas <risa> muy chidas, Mario. Qué, qué chido ¿Qué el torito o no. No, como que como que aquí no corren. Allá en México así. Allá allá corren, aquí no. <risa> ay, güey, torito, ¿qué estás haciendo tú aquí? Estoy grabando aquí haciendo? viendo el torito. Ay, cabrón. Ay, no sé, sí, no alcancé a grabarme. Yeah, eh, fíjate que aquí no corre. Ya me voy a humado aquí aquí de aquí de El Salvador, güey. Sí, ves, Paul, por arribarte tanto. Pa que te rimas, ¿vale? No, pues, es, es, que que yo pen... es que yo pensaba que no, que no atacaba, pero ahí viene. Ah, correle, vale, sí correle, correle. Me tronó en las patas el puente, Paul. Sí. Sentí cuando me pegó aquí. No manches, que chido Mario, ve. Oh, Nunca nos sí. había esto, está bonito. Sí, se había, fíjate, nosotros venimos, pero dicen que se están festejando a San José. Mira el torito, mira el torito, mira el torito, mira el torito, mira el torito. <risa> pero allá en México, por lo regular, se la lleva, siguen más, se siguen más, y, sigue, y siguen las personas, ¿verdad? Oye, mm. Pauli, y hablando de eso, ¿qué tal te pareció? Muy oh, rico. ¿Cómo dijo que se llamaba? Riqua. Riqua. A ver. Qué rico está. Dijo que era de maíz. Ajá, ¿Qué? pero o sacamos saladito y dulce. Las dos cosas a la vez. Quedé, quedé asustado, Paule. Ver, me, yo también, obviamente. No manches, nos reventó las patas. Pero no a, a mí me pegó aquí el cohete. Me pegó. <risa> y ¡Pum! me explotó las patas. Déjame probar a ver Venga, qué tal. ¿eh? Qué bonito. Qué hermoso está. Sí, la verdad, se, se vive aquí las tradiciones también en El Salvador. ¿eh? Sí. sí, Mario. Nos tocó sin querer. Tú no, prueba, dale. algo, es lo que apreciamos los no, cohetes. Poquitos, poquitos algo y... Y, y este. sin pie. <risa> <risa> y sin poquitos pie. Poquitos nos vamos del Salvador sin pie. <risa> <Eso>. <risa> no sé se coma con tenedor o, o con la mano no pues antes de no con la mano las dos cosas mano o tenedor se haga ah, más fácil los saborías, tú mejor no no no no no muy, muy, muy rico Sí Fíjate que veníamos caminando Y leímos este letrero Que nos llamó la atención Mucho, mucho, mucho Calzón ¿Qué son los calzones? No, no, es pero dice Una combinación alemana e italiana Con un sabor guanaco. guanaco Se te antoja uno Y ya dice calzón Como un signo de, de interrogación O sea que si se te antoja Un calzón, Mario ¿Sí me puede decir que es un calzón? Ah, relleno de Ah, aquí están Son esas empanaditas Entonces ¿Por qué le llaman calzón? Porque eh, Digamos que es como una pecueca, ah. y para ser como más llamativo, porque ah. cuando ve un calzón cualquiera dice ¿Qué, <risa> claro, mire, razón. Es lo que es un calzón? Claro, tienes razón, es lo que yo miré, porque la verdad yo dije, ¿un calzón? que es un calzón? Sí. Ah. y estaba viendo que de este lado las prepara, ¿verdad? Correcto, correcto. Wow, no más que ya, ya no alcanzamos a grabarles cómo prepara, ah, no. pero si sí queríamos ver. Ah, no. pero ahí está, mira, lo que le echan. Órale. Ah, es como salsa sí, sí. de la sí, sí. calle sí, sí. en México. Pregúntale eso. es bichurre. Ah, es. no, algo, parece. No lo que es bien diferente. ¿no? Wow, no. Sí. Ah, no, no sí. es como empanada, sabe bien rico, sí, sabe diferente. Lo que les iba a comentar, Mario, que sabe como a pizza. Muy parecido a pizza. Bueno, ese fue mi sabor, güey. ¿A ¿Quién le da ese sabor? Diferente? Ah, exacto. A okay. uno les puede saber a otra cosa. Lo que sí que estaba viendo, que se encuentra en, el, en un negocito muy pequeñito y la verdad, pues. Hay que probar cosas de ataco. Solamente nada. No, la... que me <risa> <No>, quemé. Me quemé. <risa> Muchas gracias. Bueno. ¿Cuánto es el precio de esto? Ah, cierto. ¿Los, Nos los falta la... a pagarle. ¿No? Sí, Paula, te iba sin pagarle. ¿Qué te pasa? Solo no quiero wey. probarlo. Ah, no, así está caliente, ¿eh? Dale. Oh. No, está caliente, es que. Pues, está súper caliente, lo que quema es el vapor. Ajá, es por el vapor, justamente. Como va. Está bien y, rico, güey. Como lo adentro se calienta con puro vaporcito. Cuando le muerdes, es como más tipo empanada, pues sale toda la calor. Está bien no, rico. Está bien rico. ¿Este de qué es? es de Salsa de tomate con vegetales salteados. Salsa de tomate con vegetales salteados. Sabe sí. bien rico, Daniel. Sí, a mí también me encanta. se Lo recomiendo. Si vienen muy a Ataco, bueno. vengan allí mis calzones. <risa> exacto. También acá hay venden mucha Muchísima. lo que es la artesanía. pero también quiero mostrarles lo que es esta pintura. Wow, que es lo mural. Que representa ah, un mural exacto. que representa lo que es el pueblo de Ataco. Mira. Sí, qué bonito, Mario. Claro, está muy padre. Y como sin querer nos tocó ahorita, los fuentes como, como la fiesta, Mario. Exacto. Fue pues lo más bonito, Mario. Sí. Fíjense. Nadie sabíamos que hoy eran las piezas aquí De Ataco Mario, San, ajá, de San José, San José Pero San... pues el día de hoy Nos tocó por suerte fíjate nos que ha, Este viaje ha sido de muchas coincidencias Fíjate y que lo asustado que estaba de, de que me tronó el cohete en las patas Mm, probé la trigo y me supo bien rica La verdad sabe bien, no, bien, sabe rica No, no es, es porque te haya tronado las patas el No, pero es que no pude probarla bien Porque estaba como asustado Porque me <ríe> tronó, pero por abajo pero, no, Oigan, no, no, no, al rato pues, Si Mario resulta con azúcar alta va a ser por eso pues, Porque está un poquito de, no, dulcecito No, pero la verdad se sabe muy rico Y se los recomiendo Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video Conociendo aquí a Taco Y esperemos les haya gustado Y dejen su like, suscríbanse, en la campanita Vayan a seguirnos ah, a TikTok y Instagram y a Facebook, y también a Facebook. A Facebook, a Facebook, a Facebook. <risa> es muy importante las dos plataformas, las tres, las cuatro plataformas. Sí, YouTube, verdad, Facebook, sí. Facebook, Instagram y YouTube. La verdad, y TikTok. la verdad, Ataco es uno de los lugares más bonitos de San Salvador. Sí, Este es. Un no Instagram. conocemos aún más pueblos vivos de aquí de San Salvador. Sí, pero es el primero. los no lo recomiendo, la verdad, que vengan a Ataco. Ay, mario nos atropellan. Ay, ay, ay. <risa> Perdón. Mítenos, mítenos, mítenos. No hay problema. Y sí me sí, voy muy feliz, muy contento de ataco. Está muy bonito el clima, sí, la, verdad, la gente. Muy padre. Así pues, que por si favor. se encuentran en el Salvador, pues pueden venir. Exacto. Así que nos ¡Vamos! vemos en el siguiente video. Mi, hasta la próxima. Sí.